Desde que te fuiste mejor, el pecho y no puedo respirar bien La melancolía me obliga a ver una foto de tu cara En mi cel y sé que no estoy bien Menos cuando te alejaste Eso no me hizo sentir muy bien Y tú lo sabes, amor, no, no Desde que te fuiste mejor, el pecho y no puedo respirar bien La melancolía me obliga Te alejaste Eso no me hizo sentir muy bien Y tú lo sabes Como en la noche ahora hora está vacía Me acuerdo cuando al oído me decía Siempre juntos juntas para toda la vida Y solo mentías y solo mentías Me hacía creer que era de verdad Que lo nuestro nunca iba a acabar Y ahora por tu culpa me cuesta confiar No sé si querer o tirar para atrás No sé si estoy feliz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 Tú conoces lo que siento Tú creaste este sentimiento Tú eres la que escribió el cuento Nuestro tiempo se lo llevó el viento Las noches sin ti no tienen final Veo tu foto todavía en el celular Aún no te he tratado de olvidar Y me mantengo frío si tú no estás Las noches sin ti no tienen final Veo tu foto todavía en el celular Aún no te he tratado de olvidar Y me mantengo frío si tú no estás Me siento perdido. Por el lugar Me siento perdido si tú no estás Con ninguna volverá a ser igual A ti ninguna te podrá superar Desde que te fuiste me doy el pecho Y no puedo respirar bien La melancolía me obliga a ver Una foto de tu cara en mi ser Dice que no estoy bien Menos cuando te alejaste Eso no me hizo sentir muy bien Y tú lo sabes